La cultura abierta eh, se entiende como aquella que eh, se puede utilizar con una flexibilidad mayor a aquella que exigen las eh, leyes o el default de las leyes de derecho de autor. Cultura abierta es muchas cosas, eh, parece ser que lo que hace la gente soy sola sin que le digas eh, explícitamente qué hacer es compartir lo que ellos hacen en eh, el internet pues ha sido un medio fabuloso para hacer esto, ¿no? Pues es el, el poner en acceso de todo el mundo eh, información, conocimiento, pero seguramente también experiencias como la música, la danza, diferentes espectáculos lecturas. Cultura libre es la posibilidad de la libre circulación del conocimiento, ya sea de tecnología, de ciencia, de arte, eso es lo que es cultura libre, la libre circulación del conocimiento. Eh, para mí la cultura abierta es una filosofía muy simple, es el hecho de que todo el conocimiento que se ha generado desde que comenzó la humanidad hasta el día de hoy, eh, nos pertenece a todos. Justamente esa información y conocimiento viene de diferentes fuentes y que nosotros lo adaptamos, lo adaptamos, lo modificamos y convivimos y producimos nuevo conocimiento en base a lo anterior. Y siendo conscientes de eso este, vemos que ese conocimiento y esa producción de información es completamente abierta e intercambiable entre todas las personas y que podemos aprovecharla. Estar conscientes de la cultura abierta tiene que ver con decir, bueno, yo permito que alguien use mi obra, yo estoy consciente de que mi obra viene de la influencia o las obras de alguien más y que la ideología siempre se va fortaleciendo en, a medida que vayamos colaborando e intercambiando ideas. La cultura abierta lo que te permite es compartir, compartir ideas, compartir conocimiento. Por un lado a, a procurar que se respeten eh, la, la creatividad de otros. La cultura abierta como tal, como lo dice la palabra, es transmitir todo esto que muchas veces tenemos como legado, que nosotros generamos o que simplemente es algo que está circulando todo el tiempo. ¿no? Todos podemos tener acceso a ella y en especial en Mozilla nosotros creemos, nuestra misión es que el internet es de todos para todos, entonces es abierto, es libre, es flexible y todos pueden tener, ser parte de él, colaborar en él y sacar conocimiento de él. Entonces la cultura abierta prácticamente es esta cultura que se produce y que se reutiliza por terceros diferentes a los que produjeron estos, eh, estas investigaciones, estos estudios, esta cultura y cuyo eh, digamos, requisito para poderlo utilizar generalmente es únicamente la atribución a quien hizo el contenido original. ¿no? Es decir, se puede usar lo que otros hacen para modificarlo, para mejorarlo, ¿no? pero eh, siempre y cuando se, se cite, eh, digamos, la fuente original, es decir, al creador. La cultura libre es el guys de nuestra época. Es una oportunidad histórica que tenemos como civilización en la que sector público, sector civil, sector académico, podemos sumarnos, colaborar en la creación, recreación, reformulación y distribución de contenido útil para todo el mundo. Entonces es como una cadena, yo tomo tu contenido, hago algo sobre de eso o lo aprovecho para que forme parte de mi trabajo, te doy el crédito a su vez alguien después llega, toma el contenido que hice yo junto con el contenido que tomé de ti ¿no? y así se va alimentando la cadena y entonces la ventaja que tiene es que pues, eh, no se comienza a construir de cero ¿no? sino más bien se van sumando los eslabones de la cadena conforme se van construyendo. Y la cultura abierta, pues, es ya más específicamente, vamos a hacer todo esto que estábamos haciendo, pero explícitamente dándole permiso a la gente para que reutilice nuestro trabajo, para que reutilice lo que aprendimos, que lo modifique, que vuelva a escribir esa misma tecnología, que la vuelva a usar, que la mejore, pero ya con reglas más, con reglas mejor definidas. Me parece bien importante que tengamos conciencia como usuarios de estas tecnologías. Eh, que, que actuemos de manera ética en el ciberespacio como un valor, un principio en esta sociedad tan tecnologizada que avanza cada vez más hacia allá, eh, que no nos resistamos a esos cambios tecnológicos pero que sí eh, estemos ante esos cambios con una postura y con una conciencia.